a los premios y bueno pues estoy feliz de poder representar la música junto a los a los chicos que están nominados también la música cristiana así que contentos felices ay no sé mi hijo ojalá sea el que el público quiera que lo gane y obviamente o sea todos trabajamos uh, damos lo mejor de, de, para nosotros para dios para bendecir a la gente y el que tenga que llevar lo que se lo lleve Yo, la única persona con la que siempre he soñado grabar es con Juan Luis Guerra. Todavía no he pensado en nadie más, pero bueno, nunca me cierro a nada. Dios sabe todo. Hay personas que entienden que la música cristiana a veces se comercializa mucho, que es utilizada solamente para ganar dinero. ¿Qué tú opinas de eso? ¿La música cristiana? Bueno, yo en mi caso eh, es un llamado. Yo de verdad nunca quise grabar, nunca quise ser artista famosa. Dios me escogió para cantar canciones de esperanza que bendicen a la gente. Entiendo que quizás habrán personas que se meten en la comercialización bien fuerte, pero sobre todo, eh, no importa, es una música que levanta, es una música que restaure y es necesaria. Así que yo creo que todo el mundo es responsable de, de, de dar ante Dios las cuentas y no creo que, que la música cristiana esté completamente comercializada, no lo creo.